Reunión de la Junta Rectora del Parque Natural del Alto Tajo en la dehesa de Corduente y por ello se ha trasladado hasta la localidad el consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escudero, realizando al mismo tiempo declaraciones muy importantes sobre el parque. ...nos encontramos en el Centro de Interpretación de Corduente... ...dentro del Parque Natural del Alto Tajo... ...y vamos a celebrar eh, la Junta Rectora de este Parque Natural... ...es eh, para el Gobierno de Castilla-La Mancha... ...bueno, pues siempre un placer compartir esta sesión de trabajo... ...con el territorio y en ese sentido compartir también... Eh, ...distintas cuestiones eh, de importancia... ...la primera de ellas, eh, hoy eh, presentamos nuestro nuevo eh, programa tu espacio para los meses de mayo y junio tendremos por ejemplo pues ese reconocimiento de las orquídeas aquí en el Alto Tajo, el avistamiento y la identificación de aves en el parque natural del barranco del río Dulce o también el conocimiento de la biodiversidad en distintas rutas que organizaremos en el parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara y a esto también nos ayuda el hecho de haber abierto nuestros centros de interpretación desde el pasado 27 de marzo, centros de interpretación como este de corduente en el que nos encontramos que fueron cerrados en la legislatura del Partido Popular y que nos parecen que son elementos fundamentales no solamente ya para conocer nuestro patrimonio natural sino también para el desarrollo socioeconómico de zonas rurales y de comarcas que lo necesitan como esta de Molina de Aragón. En ese sentido decirles que vamos a invertir 1,3 millones de euros este año y el año que viene en seguir mejorando estos estos centros de eh, interpretación. Decirles también que ayer eh, convocábamos eh, una nueva línea de subvenciones en materia de educación ambiental, 70.000 euros que ponemos a disposición de las entidades sin ánimo de lucro para que ofrezcan actividades, proyectos en materia de medio ambiente. Aquí quiero agradecer el trabajo, eh, desde luego, eh, muy bueno que viene desarrollando la Viceconsejería de Desarrollo Sostenible. Nos acompaña nuestro viceconsejero Fernando Marchani. Estamos haciendo un esfuerzo muy importante desde el gobierno de Castilla-La Mancha en este parque natural del Alto Tajo. Hemos venido ya invirtiendo más de 300.000 euros en mejorar distintas infraestructuras y lo vamos a seguir eh, haciendo vamos eh, desde luego también a mejorar toda la ruta de senderos que los vamos a homologar para que tengan todos eh, el tratamiento en una red de senderos que queremos organizar aquí en el alto tajo y vamos a trabajar también en eh, cuestiones que son eh, muy sensibles como mejorar por ejemplo el baño en zonas comunes de este parque natural y realizaremos también actuaciones que son fundamentales como son la inversión en los caminos forestales también una medida muy muy importante sobre todo para el sector eh, privado de alojamientos turísticos de restauración etcétera como es la formación en materia de sostenibilidad hay que apostar por un turismo de calidad por un turismo sostenible y por eso vamos a llevar a cabo distintos cursos de formación especializados también en esta materia el día 12 y 13 de junio aquí en el parque natural del alto tajo pero en el resto de los espacios naturales de castilla la mancha vamos a realizar una acción de concienciación como es ese metro cuadrado contra la basuraleza para intentar concienciar a la ciudadanía que hay que recoger los residuos. Vamos a sumar a esa posible declaración del parque natural del Alto Tajo como parque nacional. Queremos iniciar todo el proceso de participación ciudadana con el territorio, serán ellos quienes tengan la última palabra y para resolver cualquier tipo de duda pues, eh, también se pone una asistencia técnica a eh, disposición.